vayas al amanecer, cargando esa caja de recuerdos, que te vayas sin retroceder, sin mirar a aquellos viejos sueños, porque prefieres a un amante que te da un disfrazado amor, a alguien que quiera adorarte y desee perderse en tu calor, ya no puedo continuar así, durmiendo besando tu nombre para despertarme solo sin ti, como un lobo solitario, solo aquí, no es que no desee ya adorarte. Todos son ilusiones vanas, con dolor te pido marcharte, deseándote buena bonanza, espero te vayas en un suspiro para no volver a respirarte, olvidar este sentimiento divino y así olvidarme de amarte.